¿Estás pensando en incluir un nuevo miembro a tu familia? Puede que tu primer y gran dilema sea adoptar o comprar una mascota. Para que conozcas los beneficios y ayudarte a entender por qué adoptar una mascota es muchísimo mejor que comprarla, en Salud hemos realizado este vídeo para ti. Cuatro razones para adoptar en vez de comprar. Razón número uno, salvar una vida. Al adoptar una mascota de una institución de adopción, refugio o rescatarla directamente desde la calle, te conviertes en su héroe, mejorará sus condiciones de salud, le otorgarás protección, alimentación adecuada, evitará su sufrimiento, alargará su esperanza de vida y juntos podrán compartir un hogar. Razón número 2. Contribuye a un medio ambiente saludable. Sin duda, los animales domésticos son una excelente compañía en nuestros hogares. No obstante, las calles han albergado a muchos de ellos, principalmente perros y gatos, que traen consigo problemas ambientales, de bienestar animal y de salud pública. Los animales que habitan sin cuidado en asentamientos humanos pueden ser portadores de enfermedades y transmitirlas. Estas enfermedades se conocen como zoonosis y muchas de ellas no tienen cura o incluso son mortales. Algunos ejemplos de estas enfermedades son la rabia, la sarna, la toxoplasmosis o el ébola. Es habitual ver animales en situación de calle, por lo que promover una cultura de adopción y la tenencia responsable de mascotas es primordial para disminuir su población y mejorar la calidad de vida de ellos y de nosotros. Razón número 3. El vínculo con tu mascota. En muchos casos, las mascotas rescatadas en refugios o aquellas que se encuentran viviendo en la calle suelen ser inseguras y temerosas de los humanos debido a las experiencias traumáticas que tuvieron que pasar para poder sobrevivir. Al adoptar a una de estas mascotas, verás cómo día a día se irá fortaleciendo su confianza hacia ti y tu familia, creando un gran vínculo que puede llegar a ser muy fuerte, mutuo e incondicional. Existen también mascotas que ya están acostumbradas al contacto con las personas y les resulta más sencillo compartir, aprender cómo comportarse en casa y salir de paseo. En ambos casos, para todos los animales adoptados, Siempre tú serás su héroe. Razón número 4. Los refugios de animales. Los refugios de animales educan sobre la tenencia responsable de mascotas y se preocupan del rescate, rehabilitación, reubicación y cuidado temporal de animales sin hogar, brindándoles los mejores cuidados. Sin embargo, la capacidad de los refugios es limitada y los recursos para cubrir los gastos de los animales que buscan un hogar definitivo no son suficientes. Por ello, al adoptar una mascota permitirías que más animales puedan ser rescatados y también encuentren un nuevo hogar. La adopción es tu mejor opción a la hora de elegir una mascota. Ellos te darán muchísimo amor. Al adoptar, no solo estás salvando una vida y ganando un nuevo amigo, también estás contribuyendo con un medio ambiente mucho más saludable. Espero que este vídeo te haya ayudado a decidir a adoptar una mascota. Y de verdad, y de todo corazón, te aseguro no te arrepentirás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en pantalla y en la descripción de este vídeo. En zoosalud.com podrás encontrar mascotas en adopción y consejos para cuidarla correctamente. ¿Te decidiste adoptar? ¡Ya tienes un adoptado! Cuéntanos tu experiencia, suscríbete al canal y deja tu huella.